Hola a todas y todos, mi nombre es Alejandro Dali, soy el coordinador nacional del Derecho a No Obedecer, un proyecto de la Corporación Otra Parte, y para mí es un honor estarlas acompañando hoy en este combo maravilloso que es Borolo. Y vamos a hablar un poco sobre herramientas de participación ciudadana y desobediencia civil. Y a mí me gusta comenzar este ejercicio hablando sobre la política hoy. Y la política hoy es una política que para muchos está concentrada en algunas personas generalmente hombres eh, heterosexuales eh, de clase alta, que agrupan o se percibe que agrupan el poder. Eso es lo que vemos acá como las personas dentro del círculo. Entonces, estas personas que normalmente agrupan el poder recogen alguna información de la ciudadanía, pero de algunas personas de la ciudadanía en particular. Estamos hablando de un sistema que generalmente deja por fuera a muchas personas sobre todo aquellas personas que viven en situaciones de vulnerabilidad o están atravesadas por ellas entonces tenemos un modelo en el cual nuestras ciudades nuestras sociedades se estructuraron como excluyentes algunos pocos con algunos intereses económicos eh, con algunas tendencias específicas para, alguna, para algunas industrias concentran el poder de decisión y muchos otros están por fuera de este ejercicio. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo reconfigurar las relaciones de poder en nuestras ciudades? Y la respuesta para mí es con la participación ciudadana. Soy un fiel creyente de la, parte de la participación con algunas formas específicas que vamos a ver hoy, de hecho. Quisiéramos construir, queremos, mejor dicho, construir una sociedad mucho más incluyente, en las que personas diversas, con situaciones diversas, eh, son parte del círculo que también toma decisiones. Personas que tienen alguna condición o discapacidad, usuarios mujeres, hombres, niños, miembros de la comunidad LBTIQ, migrantes, todos hacen parte de este círculo llamado sociedad. Y esto se construye con base en un sistema de pensamiento divergente y participativo. No solo algunos, todas y todos, tomamos parte y hacemos parte de la toma de decisión. Y construimos así un modelo de ciudad inclusivo, en el que sí, también se incluyen a las personas que, toman de, que se cree que toman decisiones, pero también estamos todos los demás. Y juntos, aunque no pensemos de la, de, la, de la misma manera y tengamos visiones muy opuestas, podemos construir una mejor sociedad y una mejor ciudad. Pero algunas preguntas... ¿Cómo lograr realmente que la voz ciudadana influya en la toma de decisiones públicas? Esa es una gran pregunta. ¿Cómo gestionar colaborativamente herramientas de análisis, seguimiento y construcción de propuestas que potencien los procesos de incidencia ciudadana? ¿Y cómo fortalecer los procesos de participación e incidencia en diferentes ciudades colombianas? Sabemos que la respuesta es la participación, pero ¿cómo se hace eso? Y así nace el derecho a no obedecer. El derecho a no obedecer... Es el nombre de la tesis de grado del filósofo invigadeño Fernando González y para nosotros lo asumimos como el derecho a desafiar las leyes que vulneran nuestros derechos fundamentales. A desafiar cualquier norma, procedimiento o comportamiento social injusto sin huir de las sanciones que implica desobedecerlas. Y esto para nosotros se convirtió en un mantra que constituyó una organización Hoy el Derecho a No Obedecer es una plataforma de la Corporación otra parte que propone, desarrolla y acompaña procesos de incidencia ciudadana para alcanzar mayores y mejores impactos. Hablamos de mejores impactos porque son impactos más cualificados y hablamos de mayores impactos porque abogamos por procesos de incidencia que comienzan en lo local, vayan a lo nacional y terminan en lo regional. ¿Dónde estamos? Estamos en Bogotá, Cúcuta y Medellín, en Medellín en general en el Valle Aburrá, y desde el 2018 venimos trabajando en diferentes líneas temáticas para impulsar procesos de incidencia. Pero aquí la pregunta es entonces, yo, un ciudadano que está intrigado, que está bravo e indignado, ¿cómo comienzo? ¿Qué puedo hacer? Entonces, nosotros les proponemos una ruta. ¿Por dónde comenzar? Esta ruta es la que fundamenta el derecho a no obedecer y que nosotros compartimos de manera pública como nuestra teoría del cambio. Hablamos de teoría del cambio como un ejercicio de una metodología, un paso a paso para generar una transformación en un sistema. Y para nosotros ese paso a paso tiene tres momentos. Primero, los espacios de conversación. Segundo, la construcción de redes ciudadanas. Y tercero, la movilización ciudadana. Y con este paso a paso que vamos a desarrollar más adelante, vamos a lograr un resultado, que es la incidencia. Pero lo más importante ahorita es comenzar con, bueno, ¿qué es incidencia? Para nosotros la incidencia implica un cambio, no solo de acciones, sino de pensamiento, que va más allá de una acción aislada. Implica un ejercicio que es colectivo, que también es individual y que es a largo plazo casi siempre, porque las incidencias se toman tiempo. Y eso es un primer mensaje fundamental a la hora de transformar realidades injustas. Las realidades injustas vienen de tanto tiempo que transformarlas no es un proceso fácil, pero tampoco es imposible. Creemos que se requiere trabajo de día a día con una mirada en el largo plazo y con una metodología que en este caso les vamos a contar. Y aquí hay un punto importantísimo. Toda incidencia implica una movilización, pero no toda movilización lleva a una incidencia muchísimas movilizaciones que hemos visto terminan en eso, en movilizaciones. Cómo hacer que esa movilización, que esa gran cantidad de personas, sea presencial, sea digital, realmente genere un cambio. Y ahí es donde está la gran pregunta. Entonces comencemos por el primer paso, que nosotros lo llamamos conversar para entender. Desde el derecho a no obedecer, realizamos conversaciones ciudadanas constantes, todas las semanas. Y a través de estas conversaciones ciudadanas periódicas, construimos nuevos entendimientos sobre los problemas que afectan a nuestras ciudades. Y en ellas, creamos redes de trabajo ciudadano Acá, por ejemplo, pueden ver a un grupo de ciudadanos en Cúcuta que se reunían antes de la pandemia, pero que todavía sigue sucediendo de manera virtual, físicamente, para conversar sobre los problemas que ellos sentían, les afectaban como ciudad, en el caso de Cúcuta. Y conversaron sobre distintos temas, sobre arbolado urbano, sobre homicidios, sobre feminicidios, sobre migración, y a través de esas conversaciones van llegando personas distintas, personas que tienen una visión opuesta, funcionarios públicos, cooperación internacional, pero que tienen un interés común en conversar, conversar para entender, ¿y qué es lo que queremos entender? El problema. El primer paso para generar una movilización es entender que quiero cambiar. Y muchas veces, Creemos que lo que queremos cambiar es A, pero resulta que el problema es Z. Y el problema no es tan fácil de entender. Entonces, la mejor opción que queremos nosotros es conocer las perspectivas y las opiniones de distintas personas, de distintos sectores, para poder aterrizar cuál es ese problema. Y seguramente, en el camino, encontraremos varias personas que están interesadas en sumarse a nosotros para transformar ese problema. Lo segundo es construir redes de cooperación. Las redes de cooperación nos permiten fortalecer la cohesión social mediante la búsqueda del consenso con procesos participativos y, lo más importante, nos permiten canalizar la creación de propuestas ciudadanas. Acá, por ejemplo, tenemos a la Red de Cooperación Ambiental en Cúcuta, la primera red ciudadana que agrupó diferentes actores institucionales, no institucionales, para trabajar sobre problemas ambientales en la ciudad. Una ciudad que, por cierto, no tiene Secretaría de Ambiente. Y así comienzan los procesos de incidencia. Reunimos a través de varias conversaciones a personas que tienen un interés común y aunque no todos tienen la misma visión, sí tienen unos acuerdos sobre cosas que querían cambiar. Propuestas alrededor del arbolado urbano, propuestas alrededor de la mejora de la calidad del aire o de la protección de los páramos, por ejemplo. Por último, movilizarnos. Las movilizaciones son un eje fundamental para este proceso. Impulsar lo que nosotros llamamos la realización de acciones simbólicas que permitan a escala local y nacional mantener en el tiempo debates en torno a los temas abordados desde las redes de trabajo. Entonces, generamos espacios de conversación y sabemos que hay un problema. Los feminicidios, por ejemplo. Y construimos poco a poco, conversando en otros espacios de manera informal o de manera formal, redes de trabajo. Diferentes colectivas, organizaciones, institucionalidad, que quieran abordar un tema, los feminicidios. Y llevamos el tema a la agenda pública, porque los feminicidios son un problema gravísimo para esta sociedad. Y para muchas personas que no son conscientes de ello, hace falta un símbolo. En este caso, las telas manchadas de sangre, por ejemplo. Pero profundicemos un poco más en un punto que es clave para el derecho a no obedecer, y es lo que nosotros, digamos, digamos nos diferencia de algunas otras organizaciones sociales, que es la acción simbólica de protesta. Esta historia comienza en Medellín. Estábamos en la primera contingencia ambiental y la ciudadanía estaba brava porque no sabía qué hacer y el aire que respiraba era tóxico. Entonces, luego de varias conversaciones ciudadanas, diferentes ciudadanos y ciudadanas decidieron llevar la acción a la calle y se creó un símbolo que se llamó Los doctores de la peste negra. Y los doctores de la peste negra comenzaron a asistir a conversaciones, a debates públicos, y luego un día decidieron llevar al doctor de la peste negra a uno de los espacios más importantes de Medellín, que es la Plaza de las Esculturas de Botero, y tomaron esta foto. Y esta foto le dio la vuelta al mundo. Salió en portadas de muchísimos periódicos, y puso un tema en la agenda. Medellín respira mal aire. ¿Qué vamos a hacer para cambiar eso? Siguiente ejemplo. Otro combo de ciudadanos también en Medellín estaba preocupado por el incremento de los homicidios, de la violencia urbana. Así que decidieron teñir las fuentes de rojo. Una protesta para hacer un llamado de atención a cada gota de sangre. Y esta protesta prendió todas las alarmas de Medellín, hizo que la alcaldía colocara un anuncio pidiendo que estas personas se entregaran, estas personas, los ciudadanos y las ciudadanas, no tenían nada que esconder, porque es desobediencia civil no violenta, es una acción simbólica. Aquí estamos los que hicimos eso. La alcaldía dijo que se había perdido el patrimonio público, y luego de un estudio se había demostrado que solamente por el cambio y la limpieza se gastó 3 millones del heraldo, del heraldo público. Así que los ciudadanos y las ciudadanas hicieron una colecta pública y en dos días recolectaron el dinero y se lo entregaron a la alcaldía en monedas. Ahí terminó el asunto, la alcaldía no tenía nada más que hacer, pero todo el mundo se recordó el símbolo y se comenzó una conversación pública nueva sobre la importancia de transformar e incidir en los homicidios de la ciudad. Posteriormente, continuando con los ejercicios de calidad del aire, Venía una segunda contingencia y se creó un nuevo símbolo, Mede o Jim. Respirar este aire es perjudicial para la salud. Esta caja de, cigarros, de cigarrillos gigante se colocó enfrente de la alcaldía de Medellín, mientras se le entregaba a personas versiones miniatura de la caja de cigarrillos y se generaba un espacio también de catarsis, porque los símbolos y las movilizaciones también tienen que servir para hacer catarsis sobre el problema, para entenderlo, para quienes no lo conocen, pero también para desahogarse sobre eso que realmente nos indigna, porque la sociedad necesita espacios para desahogarse, y queremos que esos espacios ojalá sean en el espacio público. Más recientemente, frente al incremento de los asesinatos de líderes sociales, acostamos a más de 300 personas en una calle en Bogotá el día de la proclamación del presidente Iván Duque, anunciando que el presidente tenía que tomar acciones concretas en su nuevo mandato por el asesinato de líderes sociales. Estas personas estuvieron aproximadamente la misma cantidad de segundos que líderes asesinados habían a la fecha. Y la ciudadanía quedó impactada, nadie se esperaba eso. Y eso es también un punto, un punto fundamental de las acciones simbólicas. Son espontáneas, no son esperadas. Son algo que de repente llama la atención de la gente y dice, wow, la verdad es que sí es un problema el asesinato de los líderes sociales. Cada persona debajo de una sábana puede ser fácilmente un líder social asesinado. Genera empatía, pero al mismo tiempo genera un llamado a la acción. Así que hoy también les quiero contar un ejemplo de cómo esto nos ha servido a nosotros en el derecho a no obedecer específicamente para trabajar en una línea que nosotros llamamos migración, el viaje a pie de las personas migrantes. Desde el Derecho a No Obedecer, creamos en el 2018 una campaña llamada Tu Bandera es Mi Bandera, una campaña que busca construir redes de apoyo entre personas provenientes de Venezuela con sus comunidades de acogida en Colombia y en diferentes países de América Latina. Esto lo hacemos a través de conversaciones, redes de trabajo y manifestaciones simbólicas, los tres puntos que ya conversamos. Y les quiero contar cómo nos sirvió esto cuando en 2018 dijimos, este es un problema, la xenofobia es un problema, ¿cómo la abordamos? Y comenzamos a aplicar la teoría que les acabo de contar. Y quiero contarles qué fue lo que pasó. Comenzamos con espacios de conversación ciudadana. Participamos en espacios de conversaciones ciudadanas ya existentes y nuevos que aportaron a la consideración de agendas colectivas y redes ciudadanas estos espacios de conversación que comenzaron con una conversación que se llamó tal cual Tu bandera es mi bandera y que nos permitió interactuar con diferentes organizaciones que ya estaban trabajando en el tema desde cooperación internacional hasta organizaciones de migrantes comunidades de acogida que comenzaban en el 2018 que este era un tema tan álgido a entender que la integración iba a ser un tema porque la xenofobia cada día iba aumentando así que Comenzamos a trabajar en mesas de trabajo con diferentes organizaciones multilaterales y con el Estado. Participamos a través de estas mesas en la creación de la política pública migratoria, a través de tres mesas de trabajo, dos en Bogotá y una en Cúcuta, en las que propusimos diseñar campañas concretas contra la xenofobia y la integración. Estas propuestas surgieron luego de las conversaciones ciudadanas. Sabíamos que las personas estaban hablando sobre regularización de las personas migrantes, acceso a salud, educación, pero en ese momento nadie estaba hablando de combatir la xenofobia. Todavía se sentía que eso no iba a ser un problema, pero con las conversaciones nos dimos cuenta que diferentes personas decían, ahí hay un vacío. Así que bueno, si había un vacío y había un problema, pues había que movilizarse. Así que en septiembre del 2018 hicimos nuestra primera movilización en migración y convocamos seis abrazatones en diferentes ciudades de Colombia para darle un abrazo de bienvenida a los migrantes y refugiados venezolanos que llevaban al país. Este, abrazo, este abrazatón que se hizo en Bogotá, cerca de la terminal de Salitre, en Medellín, en Cúcuta, en Barranquilla, en Suam, en Manizales, convocó a tantas personas y con un gesto que no se había hecho antes en el país, que los medios de comunicación llegaron, llegó la ciudadanía, llegó muchísima gente a decir, oye, sí, yo estoy de acuerdo con este mensaje, abracémonos. Y eso nos empezó a dar una pista de esos símbolos que realmente cambiaban la percepción de las personas sobre las personas migrantes, que permitían anclar el vínculo de la empatía y no la simple discriminación por el hecho de venir de un país distinto. Otro ejemplo fue la acción Rostros de la Migración. Hemos instalado a la fecha más de 550 fotografías con rostros de migrantes, refugiados, retornados y miembros de las comunidades de la acogida en Bogotá, Cúcuta y Medellín, para contar su historia y promover un mensaje de integración. Esto es el Puente Internacional Simón Bolívar, que es el punto de acceso primario de las personas migrantes venezolanas a Colombia. Y aquí, aquí no se alcanza a, decir, a, a ver, pero dice bienvenidos a Colombia. Y luego una hilera de muchísimas fotos de migrantes, y, lo, y los migrantes pasaban y decían ¿esto qué es? Eh, y se acercaban y decían, wow, yo conozco a esta persona esta es una persona que migró eh, y que hace acá y nosotros les decíamos ha acá? pues no mucho sino contar su historia pero eso ya es suficiente para cambiar la percepción de una persona que llegaba y lo primero que veía era, oye, porque toda esta gente está entrando a este país y cambiaba a es una persona tal cual como yo, que seguramente tiene una historia y tuvo que dejarlo todo. Y estas acciones nos permiten hacer justo eso, llegar a más gente. Esta acción, por ejemplo, fue portada en la mayoría de los periódicos eh, de tiraje nacional y local en Colombia, aquí lo podemos ver en el periódico El Tiempo, y comenzó a generar conversación. Hay un combo de gente que está preguntándose qué hacer con la xenofobia y eso qué, Cómo, ¿Qué deberíamos hablar, qué deberíamos hacer frente a ese tema? Y un punto fundamental de este ejercicio, es un proceso a largo plazo, les dije, ¿cierto? Entonces se necesitan acciones, acciones, acciones, seguir innovando en la forma como llevamos nuestro mensaje. Eso es lo que hicimos con la toma cultural y artística por la integración en América Latina, en tanto en 2019 como 2020, a través de esta campaña en la que invitamos a más personas a sumarse con conversaciones, con redes, con movilizaciones, hemos impactado a más de 115 mil personas en Colombia y en diferentes países como Ecuador y Chile. Y en 2020, por ejemplo, a pesar de que estábamos en pandemia, decidimos llevar un mensaje a la opinión pública, que las vidas desplazadas y refugiadas importan, ya que hay un punto súper clave en términos de las acciones simbólicas. Son acciones que, un buscan ser realizadas en espacios públicos que generan una recordación concreta, el monumento de héroes, hay un detrás de por qué se escogen ciertos lugares monumento de héroes, ¿quiénes son los héroes? los héroes pueden ser esas personas también que tienen que dejarlo todo para encontrar un mejor futuro por ejemplo, también la coyuntura, estábamos en pleno auge del movimiento Black Lives Matter y la gente se estaba cuestionando cómo también en Colombia las vías negras importaban y nosotros les decíamos, sí, claro que sí. Y también importan las vías desplazadas y refugiadas. Porque Colombia es, por ejemplo, el país con el mayor número de desplazados internos. Y ahora también es el país que acoge el mayor número de refugiados e inmigrantes venezolanos. Y eso nos debe importar a todos, porque cada una de esas historias de una persona desplazada por el conflicto armado, una persona que tuvo que dejarlo todo al salir de Venezuela, también importa. Y es un héroe, una heroína. Y, por último, lo hicimos en un monumento, que es el monumento de los héroes de Bolívar, que es un personaje venezolano, pero que forma, clave, que forma parte clave de la historia de la Gran Colombia, de Venezuela y Colombia, de aquellos que nos unen. Y miren todo lo que está detrás de una foto, y todo lo que uno logra que las personas se cuestionen, es como, bueno, sí, Bolívar era venezolano, y Bolívar se sí, aportó a la independencia de Colombia, y héroes, claro, porque muchas personas desplazadas también tuvieron que dejarlo todo y yo las admiro. Entonces también seguramente la historia de los migrantes es algo similar. Ya está. Uno comienza a generar esos ciclos, ese cambio de percepciones que nos permite no solamente transformar las decisiones públicas, política pública, también los imaginarios sociales. Nuestra apuesta desde el derecho a no obedecer es que para que haya un cambio concreto tenemos que apuntarle a ambas cosas. Entonces, ¿qué pasó? A través de este ejercicio logramos una incidencia en los planes locales de desarrollo en Bogotá, Cúcuta y Medellín. Logramos incluir artículos creados desde las mesas de trabajo por la integración de las personas migrantes. Logramos también participar en los debates del Congreso de la Política Pública Integral Migratoria, dando nuestra opinión sobre los puntos clave que tiene que tener esta política pública en términos de lucha contra la xenofobia y generación de espacios de participación para las mismas personas migrantes posicionamos en la agenda nacional un tema que es la lucha contra la xenofobia no lo hicimos solos, claro está y eso es un punto clave, esto no son agendas unilaterales, son agendas colectivas, lo importante era que todo el mundo estuviese hablando de la lucha contra la xenofobia no de que el derecho a no obedecer hizo eso porque lo hicieron muchas personas y nosotros apoyamos a ese ejercicio también y por último como les contaba un poco, logramos impactar a más de 115 mil personas con nuestros procesos y campañas lo que implica 115 115.000 personas que esperamos hayan cambiado, así sea una parte de su percepción, hacia las personas migrantes. Entonces, repitamos un poco el paso a paso de lo que hablamos el día de hoy. Primer punto. Había un objetivo de incidencia. En este caso, por ejemplo, la lucha contra la xenofobia. Sabíamos quiénes eran nuestras audiencias, tomadores de decisión, ciudadanía en general, teníamos un mensaje. Impulsar la integración entre personas migrantes, refugiadas, retornadas y comunidades de acogida. Escogimos unos símbolos. Fotografías en el, en el puente internacional Simón Bolívar. Eh, Abrazatones en diferentes ciudades del país. O el monumento de los héroes en Bogotá. Y escogimos unos canales. La calle. La calle combinada con el espacio público que es Internet. Juntos. Creemos que esa es la mejor fórmula. Porque si bien hacer acciones digitales tiene un impacto tremendo, las fotos y los símbolos nos permiten conectar emocionalmente, nos permiten sentir que el espacio público nos pertenece. Y a esto nos regresa a un punto clave de cómo comenzamos esta conversación, la participación. Por eso abogamos por el espacio público. Por eso abogamos por, los, por las acciones simbólicas de protesta, porque tenemos el derecho a participar en distintas formas, más allá de los mecanismos tradicionales de participación. Y sí, hacer acciones simbólicas de protesta, movilizarse, también es participación ciudadana. Con eso, me encantó poderles acompañar el día de hoy en esta grata conversación sobre movilización y herramientas de, de participación ciudadana, mi nombre es Alejandro Dali, soy el coordinador del derecho a no obedecer, aquí encuentran nuestro correo, nuestro Twitter, nuestro Instagram, cuenten con nosotros cuando quieran movilizarse. Hablé hoy en particular el tema de migración, pero trabajamos en temas de calidad del aire, migración, movilización y protesta pacífica y convivencia y seguridad en Bogotá, Cúcuta y Medellín y queremos escuchar de ustedes. Por eso nos sumamos a este gran combo que es Boroló, así que con un placer acompañarlos el día de hoy y espero que estén muy bien.